Por primera vez te encuentras en el confesionario, ¿qué le dirías al equipo rojo? Que se vayan alistando, azul va a ganar. ¿Qué le dirías tú a la Sayuri que es tu rival? Que se aliste porque yo soy gano. ¿Te pareció justa la reacción que hizo Sekio en la competencia? Me pareció desagradable porque se fue del set y es el capitán. Debería darle el ejemplo a sus padres. Así ni siquiera van a llegar a la ciudad.